Lo siguiente es una parodia hecha por fans sin fines de lucro. Dragon Ball, Dragon Ball Z Dragon Ball GT son todas propiedades de Funimation, Toy Animation y el creador de llama. Por favor, apoyen las ventas oficiales. ¡Ay, no! ¡Mi plantación de marihuana! digo zanahorias! Sí... zanahorias... Sí... Voy a hacer lo que cualquier persona se haría en este momento... ...cargar mi escopeta. Hola y bienvenido a la Tierra... ...con bar abierto. ¡Santa mierda, Sonic, le Ah, no... ...es un alienígena. ¡Santa mierda, un alienígena! Por fin este planeta ha muerto... ...espera... ...pero qué mierda... ¡Maldito cacaroto, la cagaste! Maldito sea, sabía que debíamos haber mandado a Tarles. Di algo genial para que no vea, que me cague. ¡Escucha! Eres un genio, granjero. ¡Eres un genio! Oh, mírenlo, cree que es gente. ¿Cuál es tu nivel de poder, pequeño humano? Ah, ¡Ciento el... ah, ¡Ah! ¡No, malo! ¡Humano malo! Yeah. ¡Ahora ven aquí y dime que lo lamentas! Humano. ¡Humano! Así que por eso papá decía que no podía tener un podos.